Respiramos profundo. Dejamos los ojos abiertos o entreabiertos. Y vamos poco a poco. Regresando a un estado de tranquilidad. donde puedo estar cómodo, cómoda. Puedo relajar totalmente mi cuerpo. Si lo necesito, puedo respirar profundo e ir llenando de calma ser sin presión el cuerpo tiende al equilibrio por eso podemos caminar sin caer Poco a poco el cuerpo regresa al equilibrio interno, donde respiro tranquilo, donde relajo la cabeza. Suelto las tensiones de los hombros, relajo los brazos, de forma natural, cada vez me siento mejor. como si inhalara, tranquilidad, y al exhalar, exhalara toda la tensión, Ahora voy a visualizar un lugar, un sonido, una persona o una palabra que me genere paz. Algo que cuando pienso en ello, lo visualizo o lo escucho, me genera calma, serenidad, y lo visualizo en mi mente. Ahora visualizo que eso que me genera paz está dentro de mí, en un espacio limpio, puro, dentro del alma, dentro del ser. Allí está el sonido, o la imagen, está en mí. Eso solo es un estímulo externo para sentir algo que está en mí. de paz, de quietud, de libertad, regreso a ese punto interior de paz, mi espacio seguro. Ya no me preocupo, ahí puedo descansar, y allí no entra nadie a quien no haya invitado. En mi hogar, en mi ser, soy yo. verdadero yo. Aquí en este espacio Están todos los materiales Todos los recursos Toda la sabiduría Para yo Vivir como quiero vivir que busco está en mí. Con todo eso, voy a renovar mi ser. Es una nueva semana, pero solo en nuevo, cuando dejo de ser impulsado por hábitos del inconsciente. Necesito elegir lo que pienso, elegir las palabras elegir cualidades en mis relaciones y elegirlas conscientemente elegir pensar lo que quiero pensar y borrar todo aquello que es un peso, cuando cometo un error, es solo para aprender, para qué seguir pensando, si ya aprendí. Y el tiempo sigue avanzando ¿para qué quedar estancado o estancada? cada día es un nuevo día Thank you. en este agradable silencio, en este agradable estado interior. Puedo elegir qué semillas plantaré en mi jardín interior. Porque lo que hay en mí no está ahí en automático. Puedo ser pacífico, pero no pasivo. Si quiero sentirme bien, tengo que sembrar bienestar. Si quiero amor, que sembrar amor, hablar de forma amorosa, mirar a otros con amor, solo crecerá en mí lo que yo siembre. Así que visualizo. hoy es el día en que voy a poner en mi mente las semillas que quiero que florezcan. Una vez que he elegido, naturalmente me doy cuenta de hábitos, hábitos mentales, hábitos en mis palabras, en mis emociones. En mi forma de ver la vida, en mi forma de verme a mí misma, ¿qué hay que cambiar? Hay cosas que sé la causa, tal vez son de esta vida Cosas que aprendí en la niñez, o que viví durante mi juventud, y hay cosas que ni siquiera sé la causa, pueden venir de otras vidas, de otros momentos. Independientemente de la causa, sé que hay cosas en mí, inconscientes, que me causan daño, así, con gentileza con paciencia, voy a visualizar la energía del alma suprema, de la fuente de paz, como el médico del alma, del alma del ser, y que su energía suavemente, va llevando luz a esos lugares oscuros como una pomada sanadora. ¿Cómo sería si todo eso va sanando todas las heridas? van cerrando. Así suavemente visualizo ese proceso, porque es mi derecho recibir esa ayuda, esa ayuda del alma suprema. La energía del alma suprema es suave, es limpia, sutil, casi como el toque de un ángel, así puedo confiar en abrir mi ser. este proceso de sanar, sabiendo que si hay algo que no ha sanado, mis palabras, mis pensamientos se repetirán otra vez enfermos. esta ayuda sutil esta ayuda del ser de luz de Dios esta es como una hierba que limpia cicatriza fortalece recarga sintiendo como un renacer en mi corazón, con esa energía nueva, tan pura, tan intensa como un volcán cuando yo este ser espiritual que soy sintonizo todo lo que soy con el amor más profundo, más puro que existe cuando soy capaz de sentir de la forma en que ama la fuente suprema, de la forma en que me ama a mí, mi Madre Suprema esa Madre sabia protectora reconoce en mi corazón Mi naturaleza original y ayuda a limpiar todas esas influencias que he ido absorbiendo poco a poco en esta vida. ese amor como un fuego va limpiando todos esos hábitos y nutre profundamente al alma un amor que despierta que refresca y que me hace entender la fuerza que vive en mí, haciendo grande mi corazón, haciéndome sentir profundamente Deseado, respetado, valorado, como si fuera lo más querido para mi Madre Suprema en este segundo, como si su visión fuera de mí el hijo más maravilloso su amor trae confianza trae esperanza y una profunda fe en mí en la vida e incluso en los demás, puedo sentir la enorme compasión, la profunda misericordia de esta madre tan sabia, tan generosa absolutamente dulce que me ha visto caer repetidamente y nunca ha perdido la esperanza por mí por nadie ni por nada. Esta madre que conoce el papel y el potencial de todos y cada uno de sus hijos. Quien inspira pacientemente que lo volvamos a sentir. Y puedo escuchar esa misericordia resonando en lo más profundo del alma. Haciéndome entender el dolor que viven las almas con las que he tenido ciertos roces. Esa compasión abre un espacio en mi corazón para aceptar y entender el proceso en que está cada ser vivo junto a mí para entenderme, perdonarme y poder realmente amar a lo que soy y a lo que son los demás. Ya su enojo, ya los defectos de otros no causan ruido en mi corazón. Dejo de escuchar y de quedar atrapada en ello. Escucho en mi corazón ese canto sin sonido del más dulce amor que existe en el que todos caben y en el que todos somos importantes y saber que a pesar de que yo misma y que todo lo demás hayamos cometido errores que causan sufrimiento a otros, el potencial que vive en cada ser es de tanto amor Lo siento en mí despertándose, tomando fuerza, haciéndome estable, haciéndome feliz. Y más allá de la acción evidente frente a mí, de otros. Puedo escuchar en sus corazones ese resonar del amor puro, espiritual en ellos también. Cuando mi mirada, mi atención, mi corazón logran sintonizarse en esa parte pura, original de las almas, les doy espacio para que ellos puedan sentirlo también. Y ahí sobran las palabras. es el idioma universal del amor espiritual de la única fuerza capaz de transformar toda la oscuridad en esperanza así dejo que mi propio corazón lata en ese ritmo, en esa sinfonía de amor que la fuente suprema hace resonar en mí. Y saber que ese mismo amor resuena también en el corazón de cada ser vivo. Donde todos pertenecen. Donde todos somos importantes. Dejo que sea ese amor el que refresque, limpie y me fortalezca. Y por unos minutos que fluya como un rocío hacia ti todos esos seres sedientos de amor. Que cada ser vivo en este mundo pueda sentir aunque sea un instante esa frescura, esa recarga y esa alegría que solo el amor puro de la fuente suprema puede hacernos sentir este amor universal que trae claridad a mi mente un profundo entendimiento de mi propio corazón y del corazón de los demás renovando refrescando al alma dándome el espacio para soltar esos viejos hábitos donde reaccionar me tomaba menos de un segundo el amor trae sabiduría al alma Donde puedo escoger qué hacer para ese ser frente a mí que está atravesando situaciones que desconozco y que el alma está llena de anhelos sin cumplir. una sonrisa sincera una mirada de aceptación y un trato amable con los mejores deseos desde el corazón a veces pueden hacer Muchísimo más que mil palabras. Hoy, ahora, en este punto de inicio, puedo practicar y traer esa luz a mi vida. Donde yo no tengo que resolver las situaciones de otros, ese no es mi papel, pero puedo acompañarles, puedo hacerles sentir su propia fuerza así como estoy reconociendo la mía. Con cada paso de valentía poco a poco se va cambiando mi vida, la vida de otros y así el mundo una sonrisa en el momento correcto con la persona que tanto lo necesita puede ser como una gota en el desierto con mi corazón lleno Grande y estable. Abrazo al mundo. Con esa promesa. De escuchar mi corazón. Y tomar desde aquí. Esa misericordia profunda. De entender. Aceptar. Perdonar y amar. Fluir por la vida con esta nueva energía feliz. Sintiendo que poco a poco voy volviendo a vivir la vida que yo mismo anhelo. Mi Madre Suprema, mi compañera eterna, me da esa fuerza de sentir que es tan fácil que está aquí para mí siempre a solo un pensamiento de distancia y con esa certeza estoy lista para la vida poco a poco Tomo conciencia de mi cuerpo en esta silla, de mi mente enfocada y mi corazón liviano, moviendo suavemente las manos y los pies. Abro los ojos y los tengo cerrados. Un Y salió. Para el tercer lunes de este año. Coraje, dice. Necesitas, pero coraje no es ojo, ¿verdad? Valentía. <ríe> dice: necesitas coraje para muchas cosas. En <ríe> este momento, para ser fiel a ti misma o a ti mismo en el mundo artificial de hoy en día. Y esto no es poca cosa. Por el contrario, el verdadero propósito del estudio espiritual es devolver el coraje. El coraje para ser fiel a aquello en lo que crees. Tu naturaleza original y verdadera es de paz y divinidad. Experimentar esto te convence del valor absoluto de tu propia dignidad. Puedes afrontar cualquier oposición con la fortaleza de tus propias convicciones. Hay mucha gente que tiene dificultades en creer en su ser más elevado y otras simplemente no creen más en el futuro. La realización del ser elimina todas las dudas. Mi naturaleza original es la paz. Yo ya no soy un esclavo de los rasgos de mi personalidad porque yo soy su creador. Soy a la vez un espectador y un actor en la obra de la vida y todo lo que sucede es beneficioso. A medida que incorpores estas verdades en tu vida, ya tu coraje nunca fallará.